Venimos trabajando para que esta cooperativa sea más bella de lo que es, así que estamos totalmente felices, a mí en particular me explota el corazón de alegría. Esto es un triunfo y un triunfo para todos, porque abrimos nuestras casas para que la vean y vean que esto realmente es posible. mi nombre es Sonia Freire, soy parte del MOI, eh, desde hace 18 años más o menos, este, vine como la mayoría de nosotros por un problema específico de vivienda, o sea, creo que como en América toda, eh, digo, la vivienda es un tema. Justamente mi adolescencia la pasé en una época difícil de, políticamente en la Argentina que fue el año 2001, que fue un quiebre económico increíble y... Eh, bueno, adentro de, de, de eso, todo ese menjunje político, eh, conocimos al MOI mediante, a una amiga de mi mamá, que es Sonia, que es una de las socias fundadoras también de acá, que más que ahora, mi amiga es mi tía, la conozco de toda la vida, y ella lo conoció a través por su hija y su hija a través de su padre. Siempre, eso también es, es del MOI, es lazos, es redes, y nosotros llegamos con un problema de desalojo, el predio se compra por medio de la ley 341, una de las características que tiene la ley 341 es que lo que hace es hacer sujeto de crédito a, eh, a una cooperativa. Lo único que les puedo decir es que vamos por más autogestión, vamos por más propiedad colectiva, vamos por más ayuda mutua y obviamente vamos por la nacionalización de la ley. Por esa ley no construimos solamente nosotros, construye cualquier cooperativa en Ciudad de Buenos Aires. Nosotros tenemos una particularidad como organización, la particularidad que tenemos es que nuestras cooperativas son, aparte de ser de autogestión, son de ayuda mutua y son de propiedad colectiva. ¿ta? La propiedad colectiva es una de las cuestiones que cuando entra todo el mundo, uf, se les complica muchísimo, digo, porque aunque nosotros cada uno de los que llegamos, llegamos... Eh, la única tierra que tenemos es a lo sumo la de los zapatos digo, cuando nos terminan diciendo algo de que tenga que ver con propiedad colectiva empezamos con un problemita de qué seguridad tenemos y bueno, y que no sé qué, que no sé cuánto nada, o sea, los que no tenemos nunca seguridad en ese momento que nos hablan de algo de eso este, bueno con el tiempo te vas dando cuenta de algunas cosas no que la única seguridad que te da te la va a dar estar organizado este edificio al igual que el edificio de enfrente, pertenecían a la misma fábrica, o sea que era una enormidad, ¿sí? que en un momento cobijó a mucha gente para trabajar y en un determinado momento, este, bueno, esa gente no tuvo más trabajo, la industria se cayó, este, ese edificio que de enfrente quedó vacío, este edificio de acá quedó vacío. Así que otra de las cosas que hoy podés ver, es lo que se llama este, pelear la lucha por, por el, el derecho a la ciudad porque este edificio está dentro de una organización popular es parte de lo que consiguió una organización popular a través de un tiempo y por el otro lado el edificio de enfrente es parte de lo que ellos llaman la renovación urbana ¿sí? o sea que vas a tener todo un edificio con gente de otro nivel social digo por ejemplo me acuerdo subiendo a un bolquete viste vos los bolquetes son donde se tiran eh, el material que nos sirve y todo eso, que está arriba, digo, yo era más joven, eh, subiendo por un, por un tablón con la carretilla y volcando ese, eso adentro del de volquete. Y por el otro lado, el edificio de enfrente había una grúa que era enorme y que hacía así con las cosas, ¿viste? Y a mí, digo, digo realmente digo, enten, ¿viste cuando en algunos momentos uno entiende algo? Bueno... Este, yo dije, eso es la lucha por la ciudad mira vos, ¿no? eso es disputar el territorio la verdad que esto para nosotros es un orgullo donde se construyen las viviendas los mismos metros cuadrados que se construyen ahí enfrente por menos cantidad de plata. Nosotros lo podemos hacer, tenemos todas las capacidades para hacerlo. Tenemos nuestros compañeros que ponen día a día el cuerpo. tenemos nuestra cooperativa de trabajo. No me quiero olvidar de los compañeros de la cooperativa de, la, de trabajo que fueron los que hicieron todo esto. Felicitaciones, por ahí andan unos cuantos compañeros de nuestra cooperativa de trabajo. El grueso de empezar a construir se dio en un determinado momento, ¿sí? Se, se va a dar con Cooperativa al Molino y con nosotros. En ese momento hay otro gran planteo que nos hacemos. Bueno, hemos peleado todo esto hasta acá, hemos llegado hasta acá. Ahora, ¿qué hacemos? Llamamos a una empresa y le decimos, señor empresario, el fruto de todo nuestro trabajo, ¿se lo va a llevar usted o nos metemos en otro lío? Lo que hicimos fue meternos en otro lío que fue construir, hacer una cooperativa de trabajo. ¿Está? O sea que la cooperativa de trabajo con la que armamos nosotros no tiene eh, plusvalía. Por eso pudimos hacer bastante más. A eso le tenés que sumar la mano de obra que nosotros poníamos, que es la ayuda mutua, con lo cual te vas a ahorrar entre un 10 y un 12% y si so somos efectivos, este, digo, va a estar mejor. Yo creo, compañero, que la verdad... El proyecto es hermoso y está apotiótico, siempre nosotros lo hemos dicho y hemos seguido un proyecto. De acuerdo, digo, cuando nos decían que, ser, este, que sea vivienda social, no quiere decir que sean feas. Digo, y la verdad que esto para mí es un sueño realizado. Estoy totalmente emocionada, feliz, feliz. Este es un colectivo, un colectivo que trabaja todo Acá no está el presidente, no está el tesorero, es un colectivo que trabaja con todos nuestros compañeros. Eso para mí es maravilloso. Eh, cuando nosotros decimos que este proyecto en particular, el nuestro, nuestra organización, eh, no es solamente una casa, es verdad, es una elección de vida y es un cambio de cabeza. Yo siempre planteo que vivir eh, con los demás es un problema, ¿sí? O sea, porque siempre hay diferencias. Ahora vivir... Sin los demás es imposible. ¿tá? Así que en la medida en que de una u otra manera uno empieza a aprender, uy, mira, esta mujer por esta, ¿sí? la verdad que tiene un carácter, grita como una desaforada. Ahora, después que empezás a encontrar que aparte de eso eh, puede ser solidaria en algunas cosas y le empezás a encontrar el jeite, es muchísimo más simple poder estar con otros. ¿sí? O sea, en la cuestión diaria y cotidiana. ¿tá? Eh, digo, te parás de, de distinta forma en más de una cuestión y en más de una cosa digo, eh, los pobres por lo general estamos muy desprotegidos en muchas cosas ¿sí? eh, el hecho de ser parte de una organización te hace pararte eh, mucho más seguro porque vos sabés que hay otras espaldas hoy 50 familias cambiaron la cabeza pasan al mundo de afuera con seguridad eh, se te van los miedos el mundo de afuera, el capitalismo eh, el, este sistema nos lleva a tener miedos a todos miedo al vecino miedo a, a tus hijos, miedo a, a todo y nosotros ya no lo tenemos porque eh, creamos lazos eh, lazos afectivos eh, no te sentís solo, entonces el cambio social no va solamente por una estructura de una casa va por un cambio de cabeza. Y tal vez es cierto, 50, 100, nosotros creo que en el movimiento debemos ser casi mil personas, eh, es sacarle un sistema mil personas y convertirlas en personas. Y no en entes que trabajan para, sino en realmente seres humanos que sienten y que pelean y que deciden y que quieren lo que, lo que tienen. visa fincar, dice ¿Pertenecer tiene sus privilegios? Bueno, de la misma manera, te digo, pertenecer a una organización te da una forma de poder estar ante el mundo, que es completamente distinta.